Hola, hoy vamos a ver el patrón modelo visto a controlador, un patrón de diseño ampliamente usado en interfaces gráficas de usuario desde los años 70. A la hora de desarrollar una aplicación con interfaz gráfica tenemos varias posibilidades. La primera de ellas, la más sencilla, es la llamada formularios y controles. En este tipo de, de aplicación vamos a tener eh, el código de la interfaz gráfica mezclado con el código que guía la lógica de negocio de la aplicación por ejemplo imaginemos que estamos desarrollando una aplicación para generar una factura en este caso tendríamos una ventana con concepto precio unitario y cantidad por ejemplo para desarrollar la línea de una factura ese código se correspondería con el código de una única clase correspondiente a la ventana donde cada campo de texto se correspondería con una variable que estaría dentro de esa clase ventana. El problema que tenemos con esta implementación es que estamos mezclando interfaz gráfica y modelo de negocio, por tanto, a la hora de cambiar cualquiera de las dos nos vamos a encontrar diseminado por todo el código una mezcla de ambos conceptos. Por otro lado, este tipo de implementación dificulta la prueba y la ejecución de pruebas unitarias sobre los distintos elementos que conforman el código. El patrón modelo vista controlador soluciona esos problemas implementando lo que se llama una separación de conceptos, de manera que por un lado vamos a tener el código correspondiente a la lógica de negocio, es decir, en este caso tendremos una clase correspondiente a una factura o una clase correspondiente a una línea de factura, esa clase almacenaría el concepto el precio y la cantidad por otro lado vamos a tener una clase que representa gráficamente esa línea de la factura o esa factura sería la clase que eh, se corresponde con la ventana la tercera clase eh, que forma parte de este modelo sería el controlador el controlador es el que se encarga de actualizar el modelo en base a los cambios que se producen en la interfaz ...además de tener otras funcionalidades que no corresponden ni con la vista ni con el modelo... ...como por ejemplo la validación de datos. También es el modelo el encargado de seleccionar qué vista tenemos que ver... ...en base a qué parte del modelo estamos trabajando. En esta imagen de aquí podemos ver un esquema del modelo vista controlador. Eh, podemos ver que la vista es la encargada de consultar el estado del modelo para cambiar... Asimismo, también vemos que es la vista la que, con las acciones del usuario, notifica al controlador que se va a producir un cambio. Es importante reseñar que es el controlador el que va a cambiar el modelo y no la vista directamente. Con este patrón sí que conseguimos una buena separación de conceptos, así como una alta cohesión de clases. Si bien es cierto que el patrón ha sufrido variaciones desde los años 70, para mejorarlo o adaptarlo a las distintas interfaces gráficas con las que se trabajan a día de hoy como por ejemplo las interfaces web o las interfaces móviles Un ejemplo de ello es el patrón modelo vista presentador En esta versión vamos un paso más allá en la separación de conceptos realizando lo que se conoce como un diseño por capas El diseño por capas se ha implementado en informática desde tiempos ancestrales con bastante éxito. El modelo que más conocemos por capas es el modelo OSI, de funcionamiento de la red, en el que cada capa presta un servicio a capas superiores y capas inferiores. En este caso, lo que estamos haciendo es separar la vista del modelo completamente, permitiendo que únicamente sea el controlador el que interactúa entre ambos. Con este diseño conseguimos eh, un software que es más fácil de probar porque el modelo no depende para nada de la vista a la hora de diseñar las pruebas además se consigue no solo alta cohesión como en el caso del de modelo vista controlador sino un bajo acoplamiento que son los dos principios básicos del de diseño orientado a objetos qué es lo más importante del patrón modelo vista controlador o el modelo vista presentador pues en primer lugar, hay que diseñar la lógica de negocio, es decir, lo que es el modelo, de forma independiente a lo que es nuestra interfaz. En segundo lugar, habría que diseñar una vista, una interfaz gráfica de usuario, para mostrar nuestro modelo de datos. Y por último, conectar ambos a través de un controlador. Lo más importante de todo es pensar en la separación de conceptos. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.